Hola, estas son las runas que voy con Shaco para matchups difíciles en los que Ups. en los que me van a estar bokeando constantemente. Voy con Metarcano porque la Eri solamente se proxea con, con la E y con los básicos y no, no vale la pena. Face Rush no, no, no lo aprovechas tanto como el Cometarcano, así que Cometarcano es la mejor opción. En la primera línea de runas vamos a ir con Mana Flow porque vamos a necesitar mucho Mana. Vamos a ir con Trascendencia porque es la más útil de estas tres. Y con, creo que esto es Quemar. O algo así, o. Quemadura, creo que es en español, no, no estoy seguro. Eh, va, nos sirve bastante para, para early. También podemos ir con Dometa creciente, pero no es tan bueno porque en late no nos vamos a armar para hacer daño, sino para eh, velocidad de. Aceleración de habilidad, perdón que todavía sido en la sesión pasada. También podemos ir con esta runa si vamos a jugar mid para poder rotar mucho más rápido, pero yo creo que el quemar es mucho más, más útil a la larga. Estas también son las runas con las que voy de support, solamente que cambio esto. Y estas son mis runas de support, y estas son mis runas de midi top. De secundario vamos a ir con inspiración, porque bueno, vamos a necesitar la... el mana de las galletitas y el tónico del tiempo. Y vamos a ir con tónico del tiempo porque nos vamos a comprar eh, poción reutilizable, o sea, en... Em posición de corrupción al principio de la partida. Vamos a ir con 2 dos de, dos de daño y 1 de armadura si estamos contra una, una D. O de eh, MR si estamos contra un eh, campeón de daño mágico. Y las otras runas en que, que llevo son estas, que son para matchups en los que puedo proxear el First Strike. Eh, por ejemplo, matchup melee contra una Riven, contra un Darius. Matchups muy clásicos de, de, de la top Toplane. Eh, vamos a ir con Perfect Timing, o sea, la runa del cronómetro, porque Hectex Flash es una poronga y... Al cronómetro lo vamos a dar mucha utilidad, por eso no vamos con el resto de runas. Biscochitos porque bueno, vamos a necesitar muchísimo maná en línea. Y tónico del tiempo por lo mismo que dije en la otra, en la otra pantalla, de. en la otra, en la runas. Y a secundaria vamos a ir con eh, brujería y con mana flow band y con trascendencia. ¿Por qué? Porque necesitamos maná. Trascendencia se puede cambiar por eh, tormenta creciente, water walking o quemar quemar quizás para matchups un poco tanques en el early eh, water walking si querés eh, romear en mid ahora que estoy editando el video me doy cuenta que digo romear en mid si vas a jugar mid no vas con estas runas porque prácticamente cualquier, cualquier campeón de la mid lane te saca rango entonces no vas a poder proxiarle en ningún momento si vas a jugar mid vas con las otras runas con las runas de cometa arcano no con Feed strike y tormenta creciente para para el late game, pero no sé, no. Es que lo que no conviene tanto. Y de mini runa siempre vamos a ir con lo mismo. Si vamos contra una D, nos ponemos armadura. Si vamos contra una P, nos ponemos MR. Una build estándar se vería más o menos así. Si muy bien, te vas a comprar Dark Ciel, Entonces, algo de esto no lo vas a tener. Pero bueno, en algún momento te vas a tener que morir. Así que cuando, cuando te mueras lo vendes y te compras alguno de los, de los ítems que te faltan Hay ítems que pueden servir Pero que no se usan Por ejemplo, el velo de Banshee te puede venir muy bien Te puede venir muy bien Báculo de Arcángel Pero que no es lo Estándar. Vamos a empezar con Poción de Corrupción Porque nos pusimos Tónico del Tiempo en las runas Así que con esto vamos a tener mucha regeneración de, de mana y de vida. Quizás con el mini Reward que le hicieron al, al, al Anillo de Doran, quizás te puede convenir empezar Con él, pero la verdad es que la Poción de Corrupción es muy Muy cómoda, así que yo me quedaría con La Poción de Corrupción. De primero siempre vamos a Tratar de rushearnos Leandris antes de terminar las botas siquiera Porque Leandris nos da un pobre spike inmenso Como vamos con cronómetro en las runas Si no gastamos el cronómetro nos vamos a armar Eh... Voidstaff, pero si rompemos el cronómetro por lo que sea, nos vamos a terminar el cronómetro y después nos vamos a armar Voidstaff. Entre esto, muy probablemente tengas un poco de oro por ahí, así que te vas a comprar lágrima entre estos dos ítems. Así que la vas a ir stackeando y si la llegas a stackear, cambias Horizon Focus por Báculo de Arcángel. Lo mismo con el Darkseal. Eh, entonces, cronómetro Voidstaff, depende Báculo de Arcángel o Horizon Focus. Y bueno, acá ya entramos en... En un tema de cómo es la partida. Si hay muchos Squishy, te vas a armar realize Porque los vas a ralentizar y eso van a... O sea, se comen una caja, se ralentizan. Y además con tus slow de los básicos y de la E. No se van a mover prácticamente. Si hay muchos tanques, te vas a hacer eh, Abrazo Demoníaco. Que ya no es tan bueno, no recomiendo hacérselo. Pero, eh, ahí está. No es mucho daño, porque ahora lo, lo, mi, le hicieron el mini rework este. Y bueno, si tiene muchas curaciones, nos vamos a armar o Morelo. O este ítem, que no tengo ni puta idea de cómo se pronuncia. Este es para daño... Este es para um, aceleración de habilidad. Yo recomiendo este porque es mucho más divertido. Porque tenés muchísima aceleración de habilidad. Tenés la última cada 28 segundos o algo así. Si querés jugar en serio, porque vas bien. Armate, armate el Morelo. Pero bueno, y ya está. Después el resto de ítems no son tan, tan útiles. Por ejemplo, el Protobelt antes se armaba, pero. Pero ya no, no sirve. No, no es tan útil. Es mucho más útil el Deandris. Ludens no es útil. La pasiva es mucho mejor la del Deandris antes que la del Ludens. Eh, este ítem es una mierda. Este ítem es una mierda. Este ítem puede estar bueno ahora que lo estoy leyendo. Pero pero siento que es más como para, para magos realmente, así que no ya no me lo armaría. Diente de Nashor es obvio porque no nos estamos armando. Lich vein es obvio porque no nos estamos armando, son los dos una mierda. Para como me refiero, los ítems en sí están bastante bien. Eh, Moonstone y el ítem este, el mandante imperial, no, no son buenos míticos. El Shurelia evidentemente tampoco. Ningún ítem de support excepto este vale la pena. Everfrost puede estar bien... En vez de Liandris, pero yo no le recomiendo, a mí no me gusta tanto, prefiero mucho más el Liandris. Y eh, velo de Banshee no es muy útil, perdón, es muy útil, pero no sé, como vas a estar siempre peleándote o tratando de que se si te tienen a vos, no te conviene tenerlo, porque no lo vas a aprovechar en ningún momento. Lo único que te viene bien es que si son 4 AP, bueno, te lo puedes armar para la, para la MR, pero nada más, después no hay mucho más que sirva. Y ya está, después el resto de ítems de... Eh ítems a D no te armarías normalmente, pero bueno, para Shaco para en Sol lane, esto es lo mejor. Esta, esta build, o esta build, así, como lo quieras ver, por ejemplo, o así, quizás. Por ejemplo, esto sería una build normal, ¿no? Eh, la verdad es que está muy muy bien, la verdad es que está muy bien. Yo siempre recomiendo que si no gastaste el cronómetro, que lo tengas en la build, hasta que lo rompas. O sea, así podés llegar a hacer el clásico doble cronómetro, por ejemplo, tampoco es mucho problema si lo rompiste. Es mejor romperlo en early y armar sonias antes que no romperlo y tener dos, la verdad, porque te vas a salvar en early. Si, por ejemplo, vas así... ¿No? En tu build Gastate primero este Y después gastaste el Sonias Obviamente Porque puede ser que te gastes el Sonias Y te escapes Y te quede este Y tengas mucho oro guardado Pero no quieras venderlo Porque sigue siendo de utilidad Entonces Es mucho mejor gastarte primero este Para cualquier situación Y si estás por morir Después de gastarte este Gastas este Ahora que tenemos la runa nueva de Thief Strike Que lo que hace es Que si le pegas a un enemigo Antes de que él te pegue Durante cierto tiempo Vas a poder hacer una cantidad de daño Y esa cantidad de daño Se te va a... Generar la voz como oro O sea, por ejemplo, si yo le tiro una E Vamos a ver que voy a ganar 5 de oro Ahora, cuando esperemos que se cargue acá Vamos a poder ver que la voy a poder volver a activar Pero esta vez voy a tirar un combo para hacer más daño Ya la tenemos cargada También lo podemos ver porque se nos pone el circulito este Y ahora podemos ver que si hago esto Voy a generar 60 de oro Está bastante bien con Shaco. Para matchups eh, me leen los que... Vas a poder pegar la E free. Es muy bueno. Te maxias la E, lo vas a pokear, le vas a hacer daño. Además, creo que hace True Damage. Si sí, haces un 10% más de daño cuando tenés la runa. Para proxiarlo de manera eficiente, yo lo recomiendo es tirar la Q, poner una caja, ponerte atrás, esperar un poco, pegarle un básico E básico. Y la caja va a hacer daño. Y esto hacerlo nivel 3 contra un matchup en lo que puedes hacerlo bien. La verdad es que te da mucho oro y te da mucha ventaja si lo sabes calcular bien. Algo que no dije en el video anterior de, de trucos con Shaco es que el clon recibe las mismas. Stats que el Shaco real Eso quiere decir que si nosotros tenemos la velocidad de ataque Del lluvia de espadas mientras que ulteamos El clon va a tener lluvia de espadas El problema es que está bugueado, entonces lo va a tener Infinitamente, para hacer esto tenemos que Simplemente pegar un básico, dejar de pegar un básico Ultear, y el clon ahora Lo va a tener infinitamente Eso con Shaco está muy bueno porque vamos a poder hacer Muchísimo daño, por ejemplo En una partida normal diríamos Más o menos así, así que imaginamos Que vamos por la espalda Básico R. Y yo sigo sin... Yo no tengo sube de espadas ahora. Está en cooldown. Y el clor lo entiende. Y pega hiper rápido. El clor ahora tiene casi 2 de velocidad de ataque. Esto también aplica para... Um, por ejemplo, el nuevo Liz al Tempo, o sea que si nosotros estaquemos el Liz al Tempo hasta el máximo y ulteamos, el clon va a tener el Liz al Tempo cargado al máximo infinitamente, hasta que muera o lo maten. Algo interesante sobre los nuevos dragones, y es algo que me di cuenta... Hace poco, por eso no lo dije en el video. Es que el clon no puede entrar en los portales del dragón, del de dragón Hettich. Es algo raro, no entiendo por qué, quizá, espero que sea un bug, espero que se pueda hacer que entre. Pero bueno, el clon por ahora solo no puede entrar. Otra cosa que me di cuenta, que también es un bug, es que en las zonas en las que hay invisibilidad, por ejemplo acá, cuando estás invisible y usas la Q de Shaco para salir, por ejemplo, hacia este lado, no ves la pantalla así, pero Shaco está invisible. Ves la pantalla normal, pero Yago sigue siendo invisible Todo funciona igual, solamente que está bugueado y no te ves invisible La pantalla no es gris, como así de este color cuando está invisible Pero el, el Yago se ve así transparente, tipo, sos invisible igual